Espera, vamos a ver si... Hola a todos y a todas. Hola a todas y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Club de Lectura. Hoy vamos a leer todos y todas juntas los capítulos 17, 18 y 19 de Reencuentro de Vídeos con Amor, de unas, unas obras cortas de Emilia Pardo Bazán. Voy a empezar ya a, a compartir pantalla desde mi ordenador para que lo leáis todos y todas juntos para que se vean para, y lo voy a poner pan, lo voy a poner como temas de accesibilidad visual lo voy a poner en letra muy grande hoy empezamos eh, eh, Paco, te, empieza tú a leer Paco de Mairena ¿Empiezo? Sí, empieza. Eh, Antonio, perdona, que no he compartido pantalla, nos vemos. Ah, Don vale, perdonar. no Disculpad que no he compartido pantalla. Eh, voy a, a, a ver ahora. Ven, eh, ti, ti, ti. ¿Se ve ahora? Sí, se ve, sí. se ve. Eh, Paco, empieza tú a leer. Ahí. Paco, de Mairena empieza. Todo el mundo... Todo el mundo... De marinera. Se sorprendió cuando Gemma y la Zamaería se hubieran rompido su relación. Amelia y Gemma llevan 10 años, novio Antonio Pueblo. Que ella se iba a casar y nadie no supuso. lo pasó, solo el cura de Amelia sabía la verdad. Amelia y Gemma eran novios de, de su prima Váñez. Y estaba estaba estaba Amelia eh, Lleva un vestido blanco, el cote se llevaba un poco, hombro. De pecho, pero yo estaba hablando con Campoyo. Las cosas, Gemán la sacó a bailar, se enamoró de ella. Le preguntó si quería ser su novia. Dijo que sí. Los padres Gemán y media estaban en un relación y los empezaron a escribir la carta. Y dio a casarse cuando Gemán terminara la galera. He hecho y tuviera trabajado para mantener a media. No sé, primer año En la relación todo fue bien. Germán pasaron los números en como copetera. En un universidad le iba a en la luz de media. A media se le llenó la casa. Eh, Paco, ¿dónde pasaba Germán los inviernos? ¿En qué ciudad? Y la tengo portera. Correcto. Eh, ahora le toca el turno a Juan Fran. Aquí estoy. Aquí. Las vacaciones era una época para darle. Ya me ves. Y podía pasar tiempo juntos. Aunque Germán aún no entraba en casa de Amelia. Ella la visitaba todos los tiempos. Paseaba junto. Y se la salaban a la luz de la luna. Mientras miraban el mar. Germán volvía al pueblo cada vez que podía para ver... Amelia y así ella estaba triste. Cuando Germán terminó la, ca la carrera de derecho y se decidió irse a Madrid a estudiar un poco más. Fue un año duro para Amelia. Gemán escribía menos cartas que antes y más cotas. con calabatos, amor. Mi tenura, amigas de Amelia, Ana Tonta, Fíjate, sabe Dios lo que está haciendo. Gemán en Madrid. eres muy inocente, seguro que está besando a, con otras mujeres. Mi primo, Lorenzo, me dijo que vio a Gemán muy animado en el teatro con unas mujeres. Eh, quién vio, quién vio a, a, a Lorenzo, a quién, quién vio su, el primo Lorenzo, a quién vio a, a, a, en qué lugar vio a Germán, en Madrid, en qué, oh. en, pero en qué lugar vio, vio muy, muy animado, el, el teatro, correcto. ¿Para? Voy a desenciar. ¡Ah, a... no! no! está en la página. Esto está mal. Eh, bueno, ahora le toca el turno a, a Zamora. A, a, a, a, a, a Fundación Persona Zamora le toca. Hola, Antonio. Venga, vamos a sí. la sí. Arriba. Germán volvió al pueblo y Amelia olvidó toda su, su, sufrimiento. su uh, sufrimiento y sus dudas sobre la infidelidad de Germán. Sigue Mari, los padres de Amelia per permitieron a Germán entrar en casa. Y particip, participar en la tertulia familiar que había, había todas las noches. Nuria, ¿eh? Continúa, Nuria. Aquí arriba. Los novios, las novias buscaban cualquier momento. Ay, venga! Los novios buscaban cualquier momento para cogerse de las manos. A mí era muy feliz. ¿Qué más podía desear? La... La boda sería, sería dentro de poco. Solo no hacía falta que mi hermano tuviera un trabajo. Gracias, Julia. Sigue Tránsito. Aquí en Tránsito. Mientras él buscaba... Mientras eh, estaban... Él buscaba... Él buscaba trabajo. Casi. Cam casi. Casi. Casi. Casi no ¿Sí? se veían. A Amelia algunas veces se quejaba, pero Germán le decía que había que esperar, que pensar, que pensar en, en su, en el, en el futuro. Aquí, ¿eh? y continuar. Y continuar. Y encontrar. encontrar buen trabajo, trabajo para, para poder, poder mantenerla. Mantener. mantenerla mantenerla mantenerla Francisca, que llega ahora termina, venga Francisca venga aquí está al noveno año al noveno año de la a media empezó a cambiar y no estaba alegre ni de buen humor. Ahora era caprichosa y rara. Muy bien. bien. Ahora, bien, persona Zamora. ¿Qué pasó al noveno año de la relación? ¿Qué le pasó, ¿Qué, qué, qué, qué le pasó a Amelia? Amelia empezó a cambiar. Correcto. Correcto. A, ahora le toca el turno a, a, ver, a, a David Berbés La Rioja. David, te toca. Pero aquí, ¿no? Sí. Tan pronto se reía a carcajadas como se quedaba horas en silencio. Tenía ataques de nervios. No dormía y no quería hacer nada. Al fin, Amelia descubrió lo que le pasaba lo que le pasaba. Amelia deseaba a Germán y tenía la de necesidad de casarse. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desilusión si Germán lo descubría! Amelia veía a Germán tranquilo y sin prisa, pero ella lloraba en la almohada de su habitación. Amelia se repetía a sí misma que tenía que calmarse que las señoritas no salen solas por la calle a buscar a sus novios. Sus padres le enseñaron desde pequeña que el honor de una mujer es lo más importante. Un día, sin saber cómo Amelia comprendió la realidad, ella, que había admirado la paciencia de Germán ahora entendía por qué estaba tan tranquilo. Eh, ¿Qué le enseñaron sus padres desde pequeña a Amelia? ¿Qué es lo que le enseñaron sus padres eh, David? El honor de una mujer. Cor correcto. Ahora le toca turno a a ver Sergio, la cantera. Leopoldo. Amelia a padres que dijeran a Germán que se compromiso para la boda. Estaba ronto. Él escribió cartas, pero no sabían de nada. Ella no contó el a nadie. porque yo le compromiso. Amelia fue a ver cuál me fue quedando. Sí, sí. Uno, dos y tres. Venga. Déjame no. por qué haces esto. Germán, es un chico informado que quiere que se hace contigo. Venga. Sí, que te ha engañado. Sí que piensa que te ha engañado con otras mujeres. Y las ha pasado los hombres por desgracia. Cuando están solteros se detienen con otras de mujeres. Oye, que ya te he mandado eso, No, ¿eh? tú, tú no puedes hacer eso. Lo uh, no es puede. importante. <risa> Se quedan partes y luego lo reímos. Venga, uno, dos y tres. Padre, debe creerme no cuando... Venga, ¿ayudo? No. Venga. Debe no creerme cuando... Padre, debe creerme cuando te digo. Que yo crea Germán. Que si no lo dejo, Me no, no voy a invitar. La voy a invitar, y eh, voy a estar con otros hombres, yo también tengo que necesidades. Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué tiene tanta infalidad con, con Amelia, con Germán, Sergio? Porque está con otras. Correcto. Ahora le, ahora le toca el turno a, a Ana y Marina. De la cantera Salamanca. Ana y Marina, os toca. Eh... Ana y ¿Ah? Marina, activar el micrófono, no, por favor. que echarse. Sí, el saludo estaba. La la de mi carita, encomendada desde meses, se estaba agonizando y ha llegado el día. El salón estaba lleno de invitados. Las señoras llevaban vestidos de seda de tequepelo, collares y manchillas. Los hombres llevaban trajes elegantes de gala. La madre de la novia saludaba a los invitados. La hermana mayor de la novia llevaba un traje rosa y la pequeña un traje azul. El obispo sonreía. Un grupo de hombres acompañaba al novio que estaba un poco nervioso. Todo el salón estaba lleno de rosas blancas. La entró por la puerta con su pequeño vestido y salada de La pareja avanzó hacia el altar con los padrinos y se reunieron El obispo le preguntó a Micalita si quería a Bernardo como esposo y con el que no. Ese no fue son... bueno y seco. No se quedó parido. La madre de Micalita corrió a proteger a su hija y el arisco preguntaba a todo el mundo si no estaba enferma. ¿De qué color, ¿De qué color eran las rosas que estaban en el salón? Eh, Ana y Marina, ¿de qué color eran? Blancas. Blancas. Correcto. Ahora le, eh, voy a ver quién está por aquí hablando. Voy a, voy a activo, desactivar un momento el micrófono. Nadie. No. Eh, ahora le toca el turno eh, a Maricruz. A Maricruz, te toca a ti. Nadie sabía porque mi Micaelita había. Porque... Me ha dicho que no... no. Micaelita solo decía que había cambiado de opinión y que era libre y dueña de hacerlo. A los tres años me encontré con Micaelita y con su madre en un balneario y me contó el misterio de por qué dijo que no. Micaelita, dije que no por una cosa muy tonta y pequeña. Pero algunas veces esas cosas tienen mucho significado. Nadie se enteró de lo que pasó. Y no lo entiendo porque ocurrió allí mismo, delante de todo el mundo. Mirá usted lo que pasó. Algunas personas me habían dicho que Bernardo era violento. Y que tenía muy mal carácter. Pero yo estaba muy enamorada de él. Y siempre me había tratado bien. Puse en marcha varias pruebas para asegurarme de que era bueno. Y siempre fue amable. Bien. Eh, ¿Por qué? ¿Qué le pasaba a Bernardo? ¿Qué, qué, qué, qué, ¿Cómo tenía el carácter? ¿Maricruz cómo tenía el carácter? Eh, eh, violento. Correcto. Ahora le toca. Violento. El turno. Sí, correcto, Maricruz. Ahora le toca el turno a Aspadeza, Galicia. Aspadeza, os toca a vosotros. Vale, sigue Rosa. Al muy... ah, vestirme, me puse, me puse con mucho cuidado. Un volante de encajo que me había regalado Bernardo y que per pertenecía a su familia. El encaje tenía mucho valor. Vale, sigue Fátima. Eh, pues, ¿Puedes hablar un, un poco más alto, por favor? ¿Cómo? ¿Cómo? el salón donde me estuve, brindando el puntaje, se enganchó con un hierro de la puerta y se rompió las caras de renado. Se puso rojo los ojos y la boca mostraba y gravedad. No dijo nada. Porque había mucha Perdón. Vale, sigue José. Cuando vi cómo cambiaba el gesto de su cara, mi alegría pasó a ser terror. No conocía esa ira de Bernardo. No podía casarme con un hombre así. No podía, si tenía esa expresión de ira por un por un encaje. ¿Y haría cuando pasaran cosas más graves? Y cuando el obispo me preguntó, contesté que no. ¿Qué le, pasa, qué le pasó a Bernardo cuando se le cuando se le, le rompió el vestido a, a la novia? ¿Qué le pasó? ¿A Aspareza? Bernardo, Bernardo se puso rojo. Correcto, ahora le toca el tour. Ya hemos terminado el episodio 18 y, y ahora mismo comenzamos el episodio 19. Y va a empezar a leer ¿Tú? Mónica. Mónica, ¿Tú te, te, era. te toca a ti. Voy, voy, es que sí. he tenido unos pequeños problemillas. Antonio me sí, sí. y me he conectado más tarde. Sí, sí, uh -huh. Raimundo Valdés abrió la botella de Champán y los ojos de la mujer que estaba que estaba con él cambiaron porque se puso triste esa mujer llevaba una mala vida porque cada día estaba con un hombre distinto Raimundo, ¿qué te pasa? mujer, me pongo triste cada vez que alguien ah, me he perdido ah, por aquí, vale me pongo triste cada vez que alguien haga una botella de champán porque me recuerda el día de mi boda ¿pero tú te has casado alguna vez? sí, aunque ojalá no hubiera pasado por, por haberme casado aquel día ahora llevo esta mala vida tu marido era tan pues un pillo, nada de eso. él. Es, él era un hombre rico. ¿Te pegaba? A ver, ¿te pegaba? ¿Te daba, te daba mala vida? ¿Tenía líos con otras mujeres? Eh, ¿Por qué estaba tan triste la mujer, Mónica? Pues... ¿Por qué estaba tan triste? Sí. Pues ¿Por qué le pegaba a su marido? Eh, eh, correcto. Ahora le toca el turno a Garagune y Legazpi. Él no me pegaba, pero otros hombres sí me han pegado. Te voy a contar mi historia. Mis padres, mis padres eran muy buenos, pero no tenía dinero. Mi madre murió y mi padre se casó. Con una señora muy rica. esa señora era... Muy rica. Y al principio nos trataban bien. A mi hermano y a mí. Pero con el tiempo... Pero con el tiempo, cuando yo empecé a crecer. Y los hombres me miraban. Ella me cogió manía. Mi madre estaba muy preocupado. Mi padre y mi madrastra me buscaron un marido y organizaron la boda. Mi futuro marido era un, de... De un hombre de 40 años. Y serio, formal y con dinero. ¿Cómo te afectó la noticia de la borra? Bien. ¿Cuántos años ¿Cuántos? tenía el futuro, el futuro marido de, de, cuántos años tenía? 40 Correcto. Ahora le toca el turno a Antonio. Antonio, te toca a ti. ¿En qué página, Antonio? 107. 107, venga, voy a... Sí. La mujer más... Yo estaba enamorada de otro hombre, pero no podía pensar en nada, porque mi maestra me pegaba, mi padre me pedía una y otra vez que me casada en mi amiga, me consejaron lo mismo y yo no me re resistí. Empezaron de a llegar regalos vestidos, mi padre, mi maestra, argumentaron una gran fiesta, todo pasado muy de risa. La hija por ahora no vio nada raro, muchas mujeres se cansaban así. Esperar que la historia no ha terminado. Yo nunca había probado champán, pero en la fiesta de la boda alguien llenó mi copa, me gustó porque me ayudaba a olvidar mi tristeza me di dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis copas. Me reía muy, muy, muy alto. ¿Cuántas copas de champán se bebió la mujer? ¿Hasta cuántas copas, Antonio? 2, 3, 4, 5 y 6. Correcto. Ahora le toca el turno a Paco. Vamos, oh, Paco, la 108. Sí. ¿108? Sí. sí. Pero bueno, mira, nosotros ya sabemos que nos tenemos preferir, que despedir, pero estamos de acuerdo. Sí. Eh, ya, ya, os dir, el, ya os diremos la fecha de la próxima sesión en la página del Club de Lectura. Vale, gracias. Hasta Muchas tiempo. gracias. ¡Ay! Hasta luego. Eh, eh, Paco, te toca a ti ahora. De Después de la fiesta un coche no esperaba fueron bañando a mi marido y a mí en la casa campón de él. No sé qué me pasó, pero cuando me sola por Ángel, señor, trato de tocarme. Le dije a todos los que empezaba, le conté que no estaba enamorada y me había cansado, obligada y que le, le mataría al palo. Le dije a todas las variedades que, que se me ocurrieron. Mi marido me volvió a mi casa. Pero yo no me enteré nada, porque estaba borracha. La, la mudo nunca más te quiso tu marido. Mujer nunca jamás. La, la que te dejé en tu casa. Mujer sí. me matara, me insultaba, mi padre me por los rincones. Vi padre. Que le, que, que le hacía, que le hacía la, la madrastra a la mujer que la hacía? Paco ¿Es un Correcto Ahora le toca el turno Perdona, a... nosotros nos sí. vamos, ¿vale? Vale que... Vale, gracias Vale, Adiós. gracias Adiós eh, Ahora le toca el turno a David David Berbés, te toca eh, ¿Por dónde? ¿Cuál es? 109. ¿Está? Sí. Y el hombre del que estabas enamorada, cuando se enteró de mi boda, buscó otra novia y se casó con ella. ¿Sabes que has tenido mala suerte? Sí. Sí, pero creo que si las mujeres dijeran lo que piensan, muchas estarían peor que yo. Tu marido no te da dinero para vivir. La ley le obliga. ¿Cómo voy a pedirle dinero después de lo que le hice? Anda, ponme más de champán. Ahora puedo beber lo que quiera, porque no se me escapará ningún secreto. ¿Qué cosa no se le va a escapar a la mujer? Ningún secreto. Correcto. Ya hemos terminado el episodio 19 y hemos terminado la, la ter, una de las partes del club de lectura. Ahora lo que voy a hacer es dejar bueno. de compartir. Eh, ¿Qué tal os ha parecido el, el, esos, tres, esos tres libros? David, ¿qué tal te ha parecido? Bien. Eh, ¿Qué tal os ha parecido a lo demás? Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Muy bien. Bueno, bueno, ahora os voy a decir la, la próxima fecha del próximo club de lectura Y va a ser el día 29 de junio a las 4 de la tarde, miércoles ¿El 29 Sí ¿El 29 de junio? Sí, 29 de junio y vamos, a, y vamos a leer los episodios 20, 21 y 22. ¿Junio o julio? 29 de junio. Junio. Sí, 29 de junio, que cae miércoles. ¿Qué capítulos vamos a leer? El 20, el 21 y el 22. El 22. El 22. Sí. el 22 y no, no, no, no. sí. 21 y 22 vale. sí. y nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros nosotros el de junio Sí, y luego la próxima, vale. después del 29. Y luego después del 29, la próxima va a ser el día 6 de julio. Y ya el terminamos hasta septiembre. Vale, 6 de julio. Sí, y terminamos ya de leer el libro. Vale, vale. No, pero, pero. Sí. 29 de junio y 6 de julio, las dos últimas sesiones de Club lectura sí. de Lectura. Antes de septiembre. El 20 a. 20, ¿no? Sí. 29 de julio. A la 29 de junio, la, la, la, la próxima. Y la, y, la, y la última, el 6 de julio. Para, para, que quiero escuchar. Sí. El 20. El 21, 22, no, 29, que... 29 de julio, perdona, 29 de junio, perdonar, 29 de junio. No. Ah. Y la próxima el 6 de julio. El 6 de julio. Sí, la, ulti, ah, la no. última, antes de irnos de ah, vacaciones hasta el ah, sí. El 29 de julio. Sí. Vale. Y, la, y la última el 6 de julio. Vale. Vale. Vale. Vale. 29 de junio. Adiós. Eh, Muchas gracias adiós. a todos. Nos vemos a la próxima. Adiós. A todos. Hasta luego. Adiós. Hasta Venga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Venga. Uh, Hola, mañana, ¿vale? Como no le pasa nada que lo lleva tapado. ¿vale? Mañana por la mañana en cuanto la del te la a bueno, te viene el auto. deja tus cosas, como es una de las ¿Vale? Deja tus cosas y está bien va. ¿Vale? ¿Dónde estaba? ¿Dónde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 Claro. ¿Qué claro, llévatelo ya. Juan, en el libro llévatelo a casa, que ya tenéis que conectaros desde casa. Te enseña la a Elena a conectarte. ¿Eh? Vale. ¿Me un poco natal? Sí. ¿Utiliza la tuya o esta? ¿Quieres esta? Sí. Toma. ¿Está la la ¿Cómo Hombre, la Yo, 다, no? yo, ¿no? yo, y, También, ¿no? you, yo, <tose> y okay. y okay. okay. okay. okay. tema sí, no. bueno, sí, El lote yo quiero un poco. No, Juan, todavía.